Bienvenidos señores estudiantes en esta ocasión vamos a ver lo que se refiere a los diagramas de Bain en este tema nos van a ayudar muchísimo al desarrollo dentro del ejercicio número 42 que se encuentra en la en la guía para que puedan este, presentar los trabajos a las diferentes sedes de la UDPL vamos a a ver cómo se ha venido desarrollando los diagramas de Bain los diagramas de Bain se deben al filósofo inglés John Bain que y, y que nos sirve para poder representar conjuntos de manera gráfica mediante dibujos o diagramas que pueden ser círculo, rectángulo, triángulo o cualquier curva cerrada. ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos como están representados los diagramas de B. El conjunto A está en, los, está en un recuadro eh, y un número de determinado de elementos. El conjunto T en, una, en un ovalado, el conjunto M en una digamos una circunferencia deforme pero también se lo puede representar a un conjunto de esa manera ¿Ya? conjuntos especiales un conjunto vacío eh, se refiere que no tiene elementos también se le llama conjunto nulo generalmente se lo representa por los símbolos eh, que se ven ahí en la diapositiva o entre llaves sin ningún elemento que, que contenga ese dicho conjunto eh, el conjunto A en este ejemplo está representado por el símbolo o, o el conjunto A por la llave C eh, que, no tiene, que no se lee o que no tiene ningún elemento dentro del conjunto de A entonces se lo va a llevar se lo va a llamar como conjunto vacío ya tenemos los ejemplos M es el conjunto mayor es que 9 y menores que 5 si nos podemos a, a verificar no va a contener ningún elemento, entonces el conjunto M va a ser un conjunto vacío que no contiene ningún elemento. También el conjunto P, donde X tales que X1 dividido por X es igual a 0, vamos a ver que no vamos, no vamos a obtener ningún resultado, entonces el conjunto P también va a ser un conjunto nulo o vacío. ¿Ya? Conjunto unitario. Es un conjunto que, con, que contiene un solo elemento. Ejemplos. El conjunto F. Está formado por x, tal que x por la ecuación 2x más, más 6 es igual a 0. Entonces, ¿qué nos va a dar ahí? Si nosotros representamos o reemplazamos un número, que es un elemento que es el número 3, y lo hacemos las operaciones 2 por 3, 6 más 6, por el número menos 3, perdón. Si lo multiplicamos por 2 me queda menos 6 y más 6 me va a dar la ecuación igual a cero. Entonces está representado por un solo elemento que se lo llama por un conjunto unitario que tiene un solo elemento. Conjunto finito es el conjunto con un limitado número de elementos. Un ejemplo tenemos aquí el conjunto E está formado por X tales que X es un número impar positivo menor que 10 entonces ahí es un conjunto finito que solo tenemos ciertos números de elementos que conforman el conjunto E. ¿Ya? También el conjunto n, donde x tal es que x está formado por la ecuación x al cuadrado, que es igual a 4, igual tiene un solo elemento, también que se lo conoce como un conjunto finito. ¿sí? conjunto infinito. Es un conjunto infinito limitado de, de, de números de elementos. O sea que nosotros no, no lo podemos contabilizar a, a simple vista un conjunto de elementos que tenga infinitos elementos, valga la redundancia. El conjunto R, un ejemplo, el conjunto R está formado por X tales que X menores a 6, y si nos ponemos a hacer la recta numérica, vamos a obtener un sinnúmero de elementos que no lo vamos a poder representar como elementos de dicho conjunto R, sino lo podemos representar de la, de la manera como vemos en la diapositiva. Igual de, de la misma manera es el conjunto S, que x es un número par, sabemos que al desarrollar los números pares son infinitos, que no los podemos escribir, solo lo podemos representar de la, de la forma que está en la diapositiva. ¿sí? Conjunto universal. El conjunto universal está, es un conjunto referencial que contiene a todos los elementos de una situación particular, generalmente se lo representa por la letra u. En el conjunto universal debemos tener en cuenta que esto va a contener a todos los conjuntos que haya ya sean finitos, infinitos, nulos siempre van a estar contenidos por el conjunto universo un ejemplo tenemos el conjunto universo de todos los números es el conjunto de los números complejos como vimos eh, anteriormente los números complejos están formados por números enteros, reales, eh, quebrados y todas las notaciones de, de números ya relaciones entre conjuntos la inclusión un conjunto A está incluido en otro conjunto B si sí, y solo si sí, que todo elemento del conjunto A es también elemento del conjunto B. Y su notación es que A está incluido en B. Vamos a ver, eh, se lee A está incluido en B, A está es un conjunto de B, A está contenido en B o A es parte de B. Esas son las diferentes notaciones o las diferentes formas de poder expresar la inclusión de un conjunto en otro conjunto. Tenemos la representación gráfica, como vemos, tenemos el conjunto B y el conjunto A. Y ahí se podemos leer que el conjunto A está dentro o está incluido dentro del conjunto B. ¿Ya? Igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Tenemos ahí un ejemplo, creo que es claro. Tenemos el conjunto A, donde el conjunto está formado por X, tales que X al cuadrado es igual a 9. Y el conjunto B está formado por las tales que x, tanto la multiplicación de x menos 3 por x más 3 es igual a 0. Es una ecuación, al desarrollarla siempre nos va a dar x cuadrado es igual a 0. Y allá también en el conjunto a x cuadrado es igual a 9. Pero si nosotros desarrollamos la, la, la ecuación, estamos, vamos a representar que el número 3 siempre va a dar un único elemento. En este caso, entonces el conjunto A va a tener como único elemento al 3 y el conjunto B también va a tener como único elemento al número 3. Por esa razón llamamos igualdad de conjuntos, porque tienen los mismos elementos cada conjunto. ¿Sí? Como vemos ahí resolviendo la ecuación, y simbólicamente lo representamos de esta manera: a es igual a b si solo si que a está incluido en B y también que b está incluido en A como vemos ahí está representado simbólicamente también ya conjuntos disjuntos dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos comunes vamos a ver en la representación gráfica tenemos el conjunto A 5 1 3 y 9 son los elementos del conjunto A y el conjunto B está formado por los elementos 2 8 4 y 6 y si vemos o comparamos o nos hace referencia que tanto el conjunto A como el conjunto B no tienen elementos comunes. Entonces vamos a decir que los dos, los dos conjuntos son disjuntos. ¿sí? Conjuntos numéricos. Aquí vemos, aquí estamos este, verificando todos los números. Aquí podemos darnos cuenta cómo están representados los números naturales, los números enteros, los racionales, los irracionales. Los números reales y los números complejos. Como vemos, los números complejos contiene a todos los números a, a todos los conjuntos numéricos anteriores. Ahí está. Diríamos que es el conjunto universo de todos los números. ¿Sí? Tener en cuenta muchísimo aquí que dentro de la, del desarrollo de la de la pregunta número 42 eh, con las operaciones de conjuntos. Sí, hemos visto mucho cómo están formados el conjunto unitario y cómo está también establecido el conjunto universo.